Lo che os quería tanto a ti Natalia, tanto a ti Naila è che... Che? Tenemos un grave problema porque creo que se va a liar hoy pardísimo, pardísimo, pardísimo, pardísimo. Porque Natalia y Martina llevan desaparecidas un montón de horas salido. Que sea sí, si tiendas, que sea sí, supermercados. Porque las he visto antes. Entrar con dos bolsas gigantescas, super mega, ultra grandes, llenas de cosas. Pero es que después literalmente han desaparecido. Así que creo que hoy se va a liar algo muy, pero que muy tocho. Pero en el vídeo de hoy, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a hacer, Natalia? Una cosa romántica a. ¡Ah! ¡Arta! Pero... Vamos a hacer una cosa romántica a Arta porque te he todo esto. Pero a ver, ¿para qué me has comprado pétalos, Martina? Pues. Mántica alta harta O sea, sí. tu hermano La sí. persona más fría que conozco del mundo Que no, que no va a funcionar esto, eh Eh, tú calla y vamos a... Venga, yo te ayudo. Yo tengo un caso Y mirad, ahí está justamente Naila La mejor amiga de Natalia Tomando el sol Así que mi objetivo en este vídeo Va a ser coger y besar a Naila Delante de Natalia A ver cómo reacciona Natalia Esta va a ser mi maldita gran venganza Vamos a hablar con Naila ya Hombre, Naila, aquí toma Tomando el sol, ¿no? Pues ¿Y sí, por qué no me has invitado a tomar el sol? Hombre, porque estabas con Natalia Yo no estaba con, absolutamente con nadie A mí me gusta mucho el sol, Naila ¿A ti te gusta el sol? A mí me gustas tú ¡Ah! <risa> bueno, ¿y por qué? Porque eres una persona muy divertida, muy gracioso Me caes muy bien entonces... A mí me caes muy bien, Naila Pues ya está Eres una persona tranquila, me gusta ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, te voy a decir, ¿vale? O sea, yo estoy aquí realmente por ti Vale Esto, bueno, ya lo sabes Tampoco he venido a entrometerme en la relación He venido no, a... La... <risa> <risa> bueno... ¡Ah! ¿Qué a relación? Ver. No hay ni a dos ver, de que relación. parece que Ayla. tengáis una relación. ¿Pero ¿Qué relación de qué? Pero si yo soy un hombre tranquilo, un hombre sosegado, estoy tomando el sol contigo, ¿qué relación, ni que. Ni que, Artes, ni que leches? Yo te voy a hacer una pregunta. A ver, ¿tú te has puesto celoso de Natalia? ¿Por qué me voy a abrir yo celoso Vale ¿No te estarás intentando vengar? No me estoy intentando vengar de absolutamente Tampoco juegues conmigo, eh, Arta porque yo no juego con absolutamente nadie Que yo no tengo una relación con absolutamente nadie Ya lo he dicho un millón es y medio que, de veces que Es imposible, imposible, imposible, Naila Arta, me parece muy raro que de golpe ahora De repente, o sea, antes no la conozco de nada, tal Y ahora quieres hablar conmigo, quieres estar conmigo Pero porque me caes bien, porque llevo malditamente Tres días encerrado en la casa Contigo, con Datayla y con Martina Y pues con Martina hay de cosas de las que no puedo hablar Natalia esta que si, sí, para allá, para allá, para allá, pa allá Todo el rato Y eso te importa, ¿no? Y tú, pues eres una persona tranquila, me gusta estar contigo el Tranquileo Bueno, me parece bien, Si ¿Sí que te vas a quedar aquí, vale? Tomando el sol la, la, la, la, la, la, la, la, me está como palpitando el corazón Yo no sé qué me pasa Vale, máximo, ahora mismo me voy a ir a hablar con Daila A ver si sale Natalia y nos pilla justo O lo que sea, voy a estar ahí un rato Así que de verdad, muy bien. no suscribiros al maldito canal que es total pero que es totalmente gratis, se va a liar una pardísima. Que flipáis en el vídeo, De 50.000 likes En este pedazo de vídeo, a ver si podemos llegar Uy, ¡Oh! estoy bastante, pero bastante nervioso Así que voy a ir con Daila corazón. Pero Oiga, por mira. colores, por tamaño. Nos hacemos primero un corazón grande en plan el original. Vale, pero, pero por colores, por Toma, ves cogiendo. vale. De abajo, cuidado, no lo toques que se va a desmontar y me voy a, vale, ah, a con la otra. tenemos que recuperar. Su está, con, está con mi amiga, bueno que ya no es mi amiga. Bueno a ver, no está con tu amiga. Qué bien huele esto, eh. Oiga, huele muy bien. Ya ves. Como no le guste, me lo quedo yo Dame otro color Bueno, esto no tiene mucha pinta de corazón Tú calla y confía en el proceso Vamos a esparcirlo bien por aquí sí, Empezamos a doblarlo, ¿no, ya? Sí, vamos a hacer el arquito Está sí. quedando súper guay, como a Arta ya no le guste esto, no sé qué le vamos a hacer ¿eh? Qué bonito, tío, tío Ya Dios. ves ¡Qué bonito. Mirad qué pasada. O sea, ha quedado precioso. Martina y yo estamos hechas unas artistas, ¿eh? O sea... Ahora se lo queda... Llamar a tu hermano. ¿Qué se llama? Ah, está. Vamos a llamar Arta. a Arta. ¿Lo, lo mires mejor. Y una. ¿En serio? ¿En serio, tío? O sea, de verdad, es que no aguanto a Naila. Tío, no, vino. primero se presenta sin ya decir ya nada calama. y se pone a decir lo que le gusta. Y ahora La coge, coge y se pone calama. a ver. Es que no me... Martina, párate, ya está. No, la es que, del canal. Martina, ya. No me hace ninguna gracia de que nadie la esté hablando con Arta, porque no, tío, que, que no me parece bien. Mira, que sí, si la sí, prefiere no, ella, que yo no voy a estar ahí molestando a los tortolitos. Ojo, los pechos. Si no, venga, vamos, va. Hacemos no quiero. que estamos hablando de un chico, yo qué sé. No. Ya, tía. No es verdad El es Miguel Es sí, es monísimo Es, es muy mono, sí, ¿eh? Encanta. Pero lo has seguido ya por Instagram Sí, me ha a seguir si ¿Te ha empezado a seguir yo? por Instagram Estabamos el Miguel? Una parte, pues ellos Oye, oh, qué en otra fuerte Ya yeah. no Queremos que ellos yeah. estén yeah. Junto, a nosotros, Oye, si Naila, ellos junto a nosotros Oye, Naila Porque si están junto a nosotros Me... Al final has quedado con el chico ese ¿Con quién? Con el que te hablabas ayer? ¿Estáis intentando poner celoso no, a la que ¿Qué abajo, chico? Que se enfade no. también conmigo ¿Qué chico? ¿Qué chico? No hablo ningún chico Enséñalo Laila, ¿eso es verdad? No, no es verdad Mira Mira mi WhatsApp, ah, está. Ah, no, no, no hay nadie. Por Instagram, por Instagram, por no Instagram. A ver si es verdad, a ver si es verdad. Sí, sí, lo oculto. Todo, lo enseño todo. Lo enseño a ver. A ver, todo. No hay absolutamente nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Pero de cero. A ver, chicas, a qué habéis venido? Si estoy tranquilamente hablando con Naila Natalia a ¿qué has venido? Si sé que ha sido tu idea. Siempre me tienes que echar a mí la culpa, ¿no? De todo. ¿Estoy echando la culpa? y Siempre diciendo. Es verdad, siempre culpan a refieres a ella. Luego que si le habla bien a ella Ah, pero mira, una ¿sabes una cosa harta? Tú no crees a Natalia con que no tiene novio Pero, pero si sí que te crees a, a Naila con que no tiene novio Pero es que Naila estoy hablando con ella Y estábamos tranquilamente hablando a Natalia, yo he visto mensajes de tu amiga Mira, deja ya a la Julia porque no, no pinta nada aquí, ¿vale? Así que relájate Una cosa, que reine la paz Estoy claro, harto de tanta dilución Ahí, ahí, sí, así me, me gusta. gusta, sí, sí viva viva la la alegría, alegría, siempre, la Siempre la <ríe> Ya está, vamos, a, vamos a disfrutar de la vida Claro, vamos a bailar están Estamos amargados todo a, no, el día, no vamos ah, no. a solucionar nada Sí, Venga, es bailar a Solamente bailar y bailar Y bailar Solo bailar, y vosotras estáis amargadas. amargadas Mirad vuestra cara La amargura, vamos a disfrutar de la vida Baila, baila, baila Baila, baila, baila ¿Yo te amargo porque. qué? he hecho yo para amargarte? Porque qué? ¿Por Te presentas sin decir nada Ay, sí, es que me gusta harta, es que me gusta harta ¿Me tiene Vale, y tú, cansada. yo te digo que me gusta Arta ¿Vale? sí, y sin decirme nada te apoderas de Arta sí, Y, y es, encima sí, me tengo sí, que sí. tragar es que, que me estás insultando y, y que, que para me para diciendo cosas. Eh, no te estoy te estoy diciendo por, por una realidad en toda tu cara. Eh, ¿Qué me eso estás que diciendo? Que, tú me, o sea, que yo te he mentido a ti cuando tú me has mentido a mí No, No, no, bonita, yo no te he mentido. ¿Puedes parar de hacer cosas raras? Que me tienes ya muy cansada. A ver, Natalia, yo llega a un punto que os no entiendo por qué te pones así cuando a ti te ha importado un amigo que yo sintiera. Perdona. ¿Perdona? Chicas, en serio, ¿qué habéis venido? Natalia te ha preparado una sorpresa. Vale, o sea, mi única condición es? es que yo baila con, Nat con Naila. ¿Perdón? No, no. Uh, sí. Eh, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué ahora que te voy a acompañar hasta hacer piso, sí. que no puedes ir solo. No, no, no, eres el no, no pues tiene que. Caer, no, no, caer, Naila, Naila caer, ven. Ven, caer, ven conmigo, Naila. Tú agarra Simplemente que no os preocupéis, que nos vais a caer. Yo no voy, ¿eh? Si vas sí, me no pena voy, de que claro. me estáis tratando así de mal. A Perdona, ver, mira, que que demasiado que, que te estoy que hablando. No. Que sí, no. te sí, sí. A que ver, te no. pongo pelota que yo, yo quiero a llevar a, a Naila conmigo. Una, ya. No, dos, me escupa, no me escupas, no me escupas. Ah, ah, no me escupas. Yo simplemente, Natalia, quiero que venga Naila también porque estamos los cuatro cerrados vale. tres pero días no en la casa. No me nada. Por qué no, pero si tú me dejas. Vale, Arta, vete con Naila. Eso es lo que quieres, pues vete con ellas. ¡Eres un ¡Ves por tu ¿Y tú? Para allá. Que no, que no, que no. Que sí, hombre, que ya tiene que venir conmigo. Ver, pues, que no, que, que, no, sí, que, no, que no. Que sí, que no, pues yo quiero que entre y punto pero Vale, pues vale. ¿O entramos Espera, espera. Entramos todas, pero entramos uno a uno. Vale, entramos vale, uno a uno, me parece bien. Vale, entra si quieres, primero. Entra la baila vale. después de ti yo la última. Para que te asegures que ya entra. No, yo entro con Naila juntos. Vale, va. Vale, vale. Qué vale. pesado estás, eh. Vale, entra. A esto le va a encantar. Y esto a ver si hace que se olvide de la Naila, esta pesada que solo hace va, que, venga, que, que, que hacer malos rollos y meterse en medio de una relación. ¿Podemos entrar? Sí, pero con los ojos cerrados. Vale. A ver, Naila, con cuidado, entra. Vale, a la habitación. Vale, entramos. Eh... Vale, ¿Yo dónde me pongo? Tú aquí. Yo me pongo justamente por aquí. No vale, puedo. aquí Yo está ahí está la cama. Aquí, vale, vale, vale entiendo. Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola. Hola. 哇 yeah. Hola, ¿Qué, yo Hola Naila. ¿Qué tal? ¿Cómo que Naila? Que no soy la Naila? Estás, Naila. A mí no ah, me ah, llames eso. Eh, a mí no eh, me llames eso, eh. ¿Y esto? Ah, una ¿no es sobresita. Ah. <risa> Natalia. ¿Qué? ¿Estás cerrando? ¿Qué? Eh, ¿Puedo salir de aquí? No, Es, es, no. es una cosa no. un poco... O sea, sí quieres estar rato con Naila, pero conmigo no. Eh. ¿Pero qué te pasa a ti ya? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué? No me pasa absolutamente no, nada. No, no te pasa nada. Solo no o sea, quieres absolutamente... estar con Naila no sé cuántas horas y conmigo no. Te hago una sorpresa. ¿Para que Mira, tengo de todo y no me haces ni caso, es que de verdad es que no entiendo nada de ti, ¿eh? Pero a ver, Natalia que no hace falta que tampoco te enfades, que yo soy buena persona Sí, contigo. súper buena persona Sí ¿Es que soy buena persona contigo no. Si siempre te estoy uno cuidando, no sé qué los días que, que, que llevamos a la casa a ver, Si el bien... otro día me levantaste fatal y le diste desayunar a nadie en mi cara. A ver, pero eso simplemente es una cosa que pasa en la vida Sí, yo. Día... Natalia levanto, eh, no sé qué. <risa> y, y a ella le hablas bien, a mí no me hablas así. ¿Y para ¿Sí? qué me has hecho un maldito corazón? Pues para que uh -huh. podamos hablar las cosas. Animarnos. Mira, antes ah, de anónimo. ¿Me consideras un anónimo? No, te considero... Bueno, mejor no te digo. Sí. Oh, no, no. A ver, Natalia, ¿qué mm -hmm. me consideras? Una persona muy mala. ¿Por qué? Es pues porque me has hecho daño. ¿Yo? Sí. ¿Pero cómo te voy a hacer daño yo, Natalia? Me has hecho daño. ¿Pero yo cómo te voy a hacer daño? Y si te no... te con la otra. Pero... Prefiriendo a Naila. ¡Pero que yo no en mi cara. Soltándolo todo en mi cara. ¿Pero tú qué te piensas? ¿Que soy de piedra o que no tengo sentimientos? No, yo no te estoy diciendo eso. Yo simplemente te estoy diciendo, Natalia, que yo agradezco un montonazo tu sí, sorpresa pues Está súper, no ultra chula Pero... Yeah. Um, um. Vale, y si la sorpresa te lo hubiese hecho Naila, ¿qué? ¿Eh? ¿Pero por qué estás hablando todo el rato de Naila? Porque tú no paras de estar con ella Es que eres, ¿Eres, una, que una, soy... ¿Eres una mamalona Eres una mamalona Eres una inútil? mamalona, mamalona Natalia, mamalona No, no, no mamalona, mamalona, ole mamalona mamalona, oa mamalona, mamalona, mama Natalia eres una tremenda mamalona mamalona, mamalona, eres una tremenda mamalona mamalona, quita, aparta, aparta y muchos pedos hay demasiados pétalos aquí, en el ambiente ah, oh, oh. A ver, Natalia, ¿estás ¿Qué? bien? Yo sí, ¿tú? Estoy bien Yo estoy bien ¿Y por qué? Eh, vale, esto es lo que justamente querías, tirarme un montón de pétalos, ¿no? Sí. ¿Estás contenta ahora? Ah, sí, porque me has hecho caso y has hablado no, eh, Bueno, técnicamente no he hablado contigo, técnicamente, sí. simplemente he hecho la técnica de la nada. Hola ¿Qué tal? Yo muy bien, ¿y tú? Pues yo también súper bien ¿Cómo te va la vida? Pues bastante, bastante bien A mí también Bueno, la verdad es que no ¿No? ¿Por no. qué? Okay. Porque la persona que quiero me, no me hace caso Qué mal, ¿no? Sí Deberías coger y besar a esa persona Bueno, pero esa persona no quiere ¿Y cómo sabes tú que no quiere? porque está con otra No, esa persona no está conmigo con otra Sí, bueno, yo creo que lo hacen para fastidiarme ¿Sí? Sí sí ¡Hala, tío! ¡Qué increíble, tío! Ya, pero no hace mucha gracia porque... Eh, Come, mamalona, come, aquí conversaciones románticas no, no nos gustan los romances, los romances, el amor, para que vosotros no sea, sepáis Maximus Squad, el amor es todo falso, y Arta no quiere más amor, todo puñetazo en la frente, puñetazo en la frente, mamalona, Natalia, mamalona, ya está Natalia. Eh, eh. Qué momento... ¿Qué está pasando esto, Natalia? ¿no ah, no sé, me has tirado tú No, yo no te he tirado a ningún lado ¿Sí? Yo no te he tirado a ningún lado Sí, me has tirado tú ¡Hola! ¡Mira qué chulo! ¿Qué? ¡Eh! ¡Eh! ¿Eh? ¡No! ¡Eh! ¡Ah! ¡Alta! ¡Adiós! Pero igual. ¿Realmente, Máximo Squad? Me estoy enfadando bastante, que bastante, bastante, bastante, y me voy a ir andando hasta la maldita Máximo House, que está súper mega ultra lejos, porque estoy bastante, que bastante enfadado conmigo mismo, porque es que no sé a quién ahora mismo besar, o sea, no sé si completar el troleo besando a Naila o no completar el troleo y pues, besar a Natalia y trolear a Naila y que Naila se vaya allá. No tengo ni maldita mentira así que es que estoy un poco, pero que un poco enfadado conmigo mismo por absolutamente toda la situación que está pasando, porque también me me he sentido bastante, bastante, bastante bien Con Natalia, ¿sabéis? Eh, pero a la vez me siento bien con Naila Pero a la vez no me gusta ninguna De las dos no sé, es una situación un poco bastante Pero bastante extraña, así que estoy muy enfadado Conmigo mismo y necesito irme a la maldita Maximo House, a maldita mente Desahogarme de una maldita vez y hacer algún tipo de Pues yo creo que, que Arta se habrá olvidado de Nayla Porque cuando lo he visto con los pétalos Estaba súper divertido conmigo Me miraba, se reía A ver si se olvida ya de una vez De la pesada de Nayla. Porque lo único que hace es meterse en medio Meterse en la vida de los demás Siempre igual, de verdad, ¿eh? La otra vez con el Marcos Tres cuartos de lo mismo A ver si ahora entiende de una vez Que Arta es para... mí No para ella No sé a dónde se habrá ido Arta Pero tengo la esperanza de que cuando vuelva Va a volver conmigo O sea, está claro No va a ir con Naila O sea, se ve ¡Es que estoy enfadísimo! ¡Aparta! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? ¡Aparta! ¿Qué hace? ¡Aparta, aparta! O sea, para, para, para, para, para, para ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué, ¿Qué enfadísimo! ¡Aparta! Mira, ahí se va a quedar la maldita escoba ¿Pero qué ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué, pasa? ¿Qué, ¿Qué, pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bro, estoy muy rayado. Tú calla y destroza la caseta ¿Que la destroce? ¡Claro! ¡Mete un patadón a los spartacus! ¡Ay! Uy, boah, pero yo no pensaba que era fuerte. Pego una bandita más, Alex. ¡Vete, toca! ¡Vete, le! ¡Uy, boah, desahógate! ¡Imagínate ¡Qué traición eh. hay que desahogar! Oh, oh, ¡Hola, oh. hola, eh. hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Dale, franela! ¡Uh, hola, dale franela! uh ¡Revientaos! ¡Hola! ¿Esto qué Vale, vale chao, chao, chao. Uy, Pero tú por qué estás tan enfadado Me apetecía descargar un poquito, bro vale ¿y ¿sí tú qué haces aquí? Yo he venido a verte A mí Ahí hemos quedado, tío Te avisé Estoy un poco enfadado No, eh, algo he visto, la verdad Eh, porque han pasado unas cosas que a mí la verdad es que... ¡No! ¡Eh! ¡Maldito! Gus pero bueno, tú quédate aquí, haz lo que quieras con la caseta. Que yo tengo unas cosas muy, pero que muy importantes que solucionar esta noche. ¿Está bien? Yo no sé dónde está Arta, hace rato que estoy buscándolo y no lo encuentro. Eh, pero tengo que decir que está mucho mejor conmigo. Me siento súper bien porque es verdad que me están tratando un poco mal. Y yo a Natalia la quiero mucho y a Martina también. Lo que está bastante enfadada conmigo también lo puedo llegar a comprender. Pero bueno, estoy muy contenta de que Arta esté ahora muy bien conmigo, la verdad. Pues espero que cuando vuelva quiera estar conmigo y no se vaya con Natalia porque la verdad es que. Que últimamente está mucho conmigo y me lo estoy pasando súper bien con él. Bueno, Máximo, cuando Antes de irnos a la otra casa, vamos a ver si Alien ya tiene nuestro tercer libro de Arta contra el Alien Máximo. A ver quién va a ser la primera persona a la que se lo firme en toda la existencia de este libro. Hola chicos. Hola. Tienes el libro, sí, vas a ser la primera persona en ser firmada en este libro, literalmente creo que no se la firmado absolutamente nadie O sea, este tercer libro va a ser la primera firma ¿Salgo en un vídeo? Sí, ¿Tarán? Saluda. Hola Hola chicas Hola. ¿Qué tal? Ay, qué ¿Dónde <risa> estaba? Estaba uh, Estaba en un sitio muy buen bonito pensando pensando muchas cosas sobre vosotros ¡Pensando eh, Natalia! A ver, ¿Cómo? ¿Con quién estaba? Eh, a ver Martina, tú, tú... A ver que no, no... estaba solo, estaba pensando al lado de un tronco, al lado de un pino Bueno, llegaba a una conclusión bastante, pero bastante buena Y que me gustaría comunicárselo a absolutamente todo el mundo Sobre todo a ti, Natalia Verás Uy, ¿eh? Verás, sí Y a ti también, Naila A ti también me gustaría decirte un par de cosas Y bueno, Martina, tú y yo, como siempre, somos los hermanos liantes De todas las malditas historias Y bueno, lo que os quería decir tanto a ti, Natalia, tanto a ti, Naila es que qué, Ay, ¿Qué acaba de pasar ¿Qué acaba? ¿Qué, Arta, ven aquí ¿Qué, qué qué acaba de pasar Martina no entiendo nada ¿Qué has hecho, yo no he hecho nada o sea lo peor es que no he hecho nada Martina o sea ¡ah! que está pasando no entiendo porque me ha dado un beso lo está haciendo porque me quiere o lo está haciendo para hacerlo a Natalia no lo entiendo te voy a preguntar harta a porque no tengo ni idea Situación bastante Arta. interesante. Eh, le acabas de dar un mira, beso en eh, mi cara. Mira, o sea, ¿a ti te parece acción? normal? Mira, te voy a decir simplemente una cosa. Si tú te piensas poner así, y es que por, eh, por esto, mira, ¿sabes eh, lo que placa, pasa? ¿sabes? Que está jugando... Claro, no, no estás jugando claro. con las dos. Escúchame, estás jugando con las dos. Porque yo no entiendo por qué me has mira, dado un beso. O sea. Que dejemos en paz. O sea, te tira un beso a ti, luego conmigo He se empieza a o sea Yo creo que nos está volviendo locas Tú estás pillada, yo también estoy pillada. Y no se de las dos. No, o tiene que ser, o para ti o para mí. hay que hablar con él ya. porque esto no me bueno, parece bien. O sea, tú quédate aquí y ahora vengo. Un momento, eh. Vale. vale. A ver, ¿dónde está este hombre? harta Ven aquí, ¿qué ha pasado con Naila? ¿Me has dado una explicación o tampoco me vas a hablar ahora? Pues, ¿qué, ¿Qué ha pasado, Natalia? Que he dado un beso. Vale, entonces, ¿por qué? ¿Tienes algún problema? Conmigo la conmigo? cama, Sí, con los pétalos, súper bien. Si te ¿Tienes gusta algún ella? problema? Sí, sí, el problema, problema es que problema? no eres no, claro. Es que siempre tienes un problema, ¿no? No, tío, uy, de verdad. Siempre, es que eres siempre igual, siempre Ay, igual. Si yo, una ahora soy yo, yo, ¿no? Si ahora soy yo. dices una cosa y a Naila otra. Luego dices que te gusta Naila, luego te vienes conmigo. Es que no te entiendo. Natalia, yo en mi vida te he dicho que ni que me gusta Naila ni que me gustas tú. Siempre te he cogido de Vale. Entonces por... qué haces con las dos? ¿Cuál es el problema? Que no estés es Que le has dado un beso en mi cara. ¿Bueno y qué? ¿Y qué? Pues es tu culpa. ¿Te piensas, haber ahí. ¿Te piensas que soy de piedra? ¿Te piensas pues que soy de piedra y sabes, que nadie es, me afecta? Es tu culpa por haber estado ahí. ¿Qué es culpa mía? Sí, pero es culpa de Martina por meternos en esta casa de locos. Que tengo muchas otras cosas. Escúchame, tú eres adulto yo... para saber a quién quieres, y a quién te gusta y quién no, ¿vale? Pues entonces si ella viene aquí siendo tu mejor amiga y eh, por así decirlo le das igual. A mí no me cuentes cuentos, vale Natalia, porque me sí. estás aquí contando la, sí, el cuento de la vara y la. Para. te cuento cuentos y todo, todo yo mal, todo yo mal, pero Naila todo bien ¿Pero yo te estoy diciendo eso? Ya, no, te estoy diciendo no. Que estás contando el cuento de la capibara Vale, ¿qué quieres que haga? ¿Que me vaya feliz? ¡Ay, se ha dado un beso con Naila! Pues no, no me hace ni gracia, de verdad, ¿eh? Mira, Natalia, eh, yo me voy a ir para adentro Como siempre, te vas huyendo en vez de afrontar las cosas de cara Vale, pues todo lo que te quieras, ¿vale, Natalia? No me toques yo que sepas que he hecho las cosas bien Que tú has hecho las cosas bien y ¿A ti te está. parece normal tener a dos chavalas y ahí está. detrás tuyo? Y pues es, es vuestra cosa que yo no ¿Qué he hecho Que vuestra cosa mm, Chill. De verdad Vale, chicos, Arta se acaba de ir Y yo creo que esta es su venganza Es que, segurísimo, como yo le gasté la broma Con Martina de que el novio Ficticio del móvil Sé cómo es Arta y es muy rencoroso Porque lo sé Ha cogido y ha dicho, vale, voy a coger a Naila Que es la mejor amiga de Natalia y sé que tiene una buena amistad Y vamos... ¿Sabes? Ahí a darle donde más le duele Porque a Arta no le gusta que le hagan daño Y menos una chica Y cuando se lo hacen, pues actúa así, ya verás Bueno, si queréis saber cómo va a acabar esta pedazo de movida Tenéis que darle 50.000 likes en este vídeo Y suscribiros Y en el vídeo de mañana ¡totachon! Le voy a pedir salir a Arta ¡Uuuh! ¡Madre mía! Así que como no está Arta, pero si estoy yo Vamos a despedirnos como se merece Yo he sido Natalia Y vive al máximo